Hoy una leyenda urbana del género urbano de Puerto Rico cumple hoy sus 50 años y parece, de, y parece de, de 40. Yo ¿Cómo? sé cuál es. Vicosí. Vicosí, sí. oh. Sí, Vicosí, señores. El filósofo Vico, sí. Ey, 50, artista, 50 años. El artista de la época de. de ¿Cuánto qué edad usted? No, tienen? el mío. Yo tengo 35. Sí, sí. Yo tengo 35, 35 años. 35 años. Señores, el artista puertorriqueño Vico, sí, el filósofo del rap e histórico del género, celebra hoy sus 50 años, medio siglo que siempre visualizó alcanzar, pese a todas las caídas que ha sufrido en su sí. vida. Y eso es verdad. Dice él que cada año se cumple, que cumple es un logro, considerando toda la maldad que existe, enfermedades o accidentes que pueden pasar. Reflexionó Luis Armando Lozada Cruz, nombre verdadero de este rapero latino. Picoci si nació en Nueva York, precisamente donde arrancó el movimiento del hip hop y donde este vivió sus primeros cinco años, hasta que luego se mudaron a Carolina, aledaño a San Juan, Puerto Rico. Influenciado por el hip hop anglosajón que incluye el rap, el break dance y el graffiti, Vico sí comenzó a componer sus primeras canciones, pero no fue hasta que se inscribió, hasta una, uh, se inscribió para actuar en una competencia de canto organizada por DJ Negro, cuando salió a reducir su talento y dominio del escenario. Con solo 17 años, junto con DJ Negro, se juntaron para lanzar en el 1989 el cassette La Recta Final, la producción contó con temas de Viernes 13, El amor existe y Gusto, sexo y consecuencia. Y el anónimo de la producción, Vico, sí que en estos días su hija cumplió, el día 5, cumplió 31 años. O sea, los 5 de septiembre siempre lo recordamos porque es el cumpleaños de la el hija, hija Vico. Pero y ya tiene. Hay un tema así titulado, sí. el 5 de septiembre. Hoy es 5 de septiembre. la, la música urbana, ¿eh? Uno, no. Uno. Uno de los pioneros, cuando se habla de la wow. música urbana, y sí, se tiene que hablar de Vico Cic. Nadie, nadie que haya nacido de los 90 para acá me puede decir que nunca escuchó a Vico Claro que sí. Usted Oye, escuchó. ¡Oh, carajo! Eso es, es, que, es que, como es que... escuchar a Linkin Park. O sea, y a Bob Marley. Y, y a Bob Marley, Marley, Marley, Marley, sí. Marley, Marley. sí ¿eh? Michael Jackson. Mi favorito. A, sí, lleno. a Michael Jackson. Ajá, o sea, Michael Jackson. Son, son, son leyendas de la música. De la que... música. Eh, todavía trascienden con el tiempo, todavía, eh. incluso sí. los muchachitos milenios ahora que nacieron después de los mil, los muchachitos de ahora que tienen 10 años ya que nacieron... Generación G, se le dice, generación G. La generación G, o sea, del, del 95 para adelante. No, y también eh, todos los artistas urbanos de renombre, como Dari Yankee, eh, igual también Don Omar igual que el etcétera, les rinden tributo a Vicocín, sí, sí, hermano, porque uno de claro, los no pioneros. Siempre, siempre. O sea, fue quien, fue quien abrió la puerta, hay que decir la verdad, sí fue quien abrió la puerta en el género internacional, sí. a nivel nacional. O sea, cuando ese hombre eh, hizo una gira, hermano mío, en apenas seis meses, oye, eso fue un boom, eso fue un escándalo, hermano, Vico sí O sea, tenían a veces que... que eh, que se da lo porque él no encontraba tanto evento a hacer en un solo día era ay, demasiado ay, ay. evento y había, había que o sea, los managers le daban en jugo y en bebidas le, daba le daban algo para dormirlo porque él quería seguir y mira que y no, yo creo que yo creo que él estuvo en un festival presidente ¿Ah, claro sí. aquí estuvo sí claro está en un festival presidente que eso fue terrible o sea los artistas eh, internacionales como Vico sí, o sea tuvieron, hacían esos conciertos aquí en Dominicana y recibían un apoyo masivo sí, sí. de la gente, porque aquí se escuchaba eh, mu mucha música urbana en ese incipiente, ese incipiente movimiento urbano que tenemos aquí. Señores, ya nos vamos entonces, a, a, rápidamente, rapidito, rapidito, ya Nalain continuará en prisión por decisión de la Corte.